Chicos, ¿cómo estáis? Antes de empezar con el vídeo, os recomiendo a todos que os paséis por la página web de G2A Y es que chicos, si estáis interesados en comprar los mejores juegos del mercado al mejor precio G2A tiene los mejores precios de todo el mercado. Un servicio 24 horas del más responsable y además con una actitud excelente. Chicos, es la mejor página y la más fiable para comprar juegos. Así que chicos, tenéis el link debajo en la descripción. ¿What? ¿Nueva sesión? ¿Nueva sesión? Chavales, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Mister Teniaox y chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo pase de batalla de la nueva temporada y es que ¡Oh! por fin ha salido la nueva temporada ya en Fortnite y ya podemos jugarla, hermanos. Chicos, antes de nada os recuerdo que cada día estamos en directo de 3 a 6 de la tarde, hora española, en Twitch. Así que chicos, probablemente cuando estés viendo este vídeo, estamos en Twitch jugando la nueva temporada. Así que chicos, os dejo el link en la primera línea de la descripción. Pero eso no termina aquí, mis hermanos. Porque chicos, nos hemos juntado tres youtubers para sortear pases de batalla. Así que chicos, si queréis ganar un pase de batalla totalmente gratis Tenéis un link debajo en la descripción Que os va a llevar a un sorteo Simplemente cumpliendo los requisitos que veis en pantalla Podréis participar de manera gratuita Para los nuevos pases de batalla uh. Que empiece el vídeo ¡Quiero el lote! Compramos el lote Vale chavales, aquí tenemos ya por fin el pase de batalla, amigos Vamos a reaccionar ya con todo comprado. <risa> Código Mister de Neox en la tienda. <risa> <risa> uh, vale, ya tenemos comprado un trozo del pase de batalla. Primera skin, océano. Vale, está bastante chula. Desgastado. Oh, mamá, esta skin me gusta, ¿eh? Esta skin me gusta. Nuevo Vale, esto no me importa Ojo al paracaídas, eh Paracaídas he hecho una mierda Vale, nueva mochilita Rica, rica, rica Un nuevo camuflaje Ola oceánica Ojo, cuidado, eh Nueva música Paseo en tiburón Yo no, no la uso nunca la música, la verdad, chavales eh, Os soy sincero Más allá de las olas Hachas marinas Ojo, cuidado, eh Esta me ha gustado un delfín, vaya ¿vale? una brújula Ah, un emoticono Oh, oh, oh, oh Surcadora superior Bueno, oye, está muy guapo Porque es la primera la delta que vemos de esta forma Mejora del adorno, hostia Este es el paracaídas que se puede personalizar Este es el paracaídas que se puede personalizar Vamos a fijarnos en cosas que pueden ser cosas importantes para la temporada 4 Que parece que no, pero... Mmm, puede que hayan metido ya cosas de la siguiente temporada, ¿eh? Jones y voceador, chavales, ¿qué os parece esta skin? <risa> bueno, espectacular, ¿eh? ¿Tenemos amidas en color? Ah, vale, es un color normal Creo, ¿no? O blanco, no sé Es raro, ¿eh? ¿Está blanco? Vale, tenemos oh, oh, oh, ah, es una mochila, vale, vale Es una mochila normal y corriente Una cascada como, como Estela, está bastante guay 400 pavetes Bueno Aceptable, pero Oh, que tenemos Nuevas recompensas, chavales Vamos a, vamos a dar la siguiente Esperar ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Pase de batalla! ¡Dios! ¿Qué es esta lobby? ¿Vale? Ahora sí, chavales, tenemos... No, no, pero por el nivel 100... ¡No, por favor! Empecemos por el 1, vale. Esto ya lo hemos visto hasta el 20. Hasta aquí, vale. Los pavos a partir de aquí. Tenemos nueva ala delta. Esto que te lo dan gratis. Recordad que también, si no compráis el pase de batalla... Tenéis también gratis algunas cosas que en cada, en cada pase las dan gratis. Por cierto, chavales, si vais a comprar el pase de batalla, código MRDNEOX en la tienda de Fortnite para comprar cualquier objeto, chavales. Y entráis en el sorteo de los 10 pases de batalla que vamos a sortear. Así que, chavales, no digo más, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! Estas están guapas, ¿eh? Parecía que no, pero... Uh. ¿Cómo suena esto? ¿No se puede ver? Ver recompensa, a ver ¡Uf! ¡Uh! Está bien bacano Vale, más pavitos Un estandarte ¿Qué cuadro? ¿Cómo? ¡Oh! Está guapo, eh Vale, nos han dado otro spray Los sprays yo la verdad es que no le hago mucho caso ¿Veis? Este paraguas se puede personalizar, chavales Este paraguas se puede personalizar De hecho ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una ala delta, loco ¿What? ¿Qué es? ¿Vale? Una flor infinita No sé qué viene eso oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. Cuchillos de las profundidades Están bastante guays La verdad es que no están nada mal Mola como suenan ¡Uh! ¡Oh! Suenan bien, ¿eh? ¡Ojo! Cuidado que tenemos a la ingeniera Es la fucking ingeniera Pero se llama Jules se llama Jules y tiene varios estilos personalizados, por lo que vemos. Personalizables. ¿Qué le pasa, Jules? Se ha quedado bugueada. Vamos con la siguiente recompensa. Vale, tenemos a Jules. Se han bugueado, tío. Las recompensas. Oye, Fortnite. ¿Estás de coña? Se han bugueado las recompensas, chavales. F en el chat, todo el mundo. Gracias. Bueno, tenemos por aquí los picos. Y es que los vamos a tener que ver así bugueados, tío What? Bueno, espectacular Espectacular que tenemos La skin de Aquaman también Quiero ver el pase sin, sin Que esté bugueado, por favor Bueno, vamos a ir rápido, chavales, skin de nivel 100, con máscara What the fuck What the fuck, ¿qué es esta skin, tú? Una opción de estilo adicional desgastado Tenemos otra skin de nivel 100, o sea, dos skins de nivel 100 Caballero eterno y este Vale, tiene bastantes colores O sea, tiene una bonificación esta skin Vale, chill, chill, chill, chill Y quiero fijarme en lo que más me gusta Por aquí, que son los ala delta Las... A ver, esta ala delta está guapo, eh Más picos What? ¿Qué es esto, loco? una ala delta? ¿Un ala delta es un meteorito? What? Digo, quiero probarlo esto, eh Y esto quiero probarlo Dios, qué chulo, tú Mira, aquí tenéis otra de las recompensas gratuitas Otros picos de bonificación Dios, qué chulo, tío Está muy guapo, eh Una mini luna de mochila Es la que se filtró en los teasers, chavales Otra skin que se llama Siona Bugueadísimo ya todo el pase de batalla, la verdad Muchas gracias Epic Games Más picos de bonificación Dios, qué guapos A ver esto, esto debe sonar ¡Dios! <risa> eh, chavales, ¿qué os parece el nuevo pase de batalla? ¿Qué os parece la nueva temporada? De verdad que yo creo que es espectacular. Mirad, aquí tenemos el paraguas personalizable, por cierto. Sube de nivel para desbloquear, completa, ¿vale? Ya lo tenemos todo, de hecho. Ojo, vamos a personalizarlo. ¡Qué guapo! Así ha quedado nuestro paracaídas, chavales Personalizable <risa> Está guapísimo, ¿eh? Fuera coña Está muy guapo Y aún tenemos 1300 pavos Vamos a ver la tienda, por cierto Vale, menos mal que me he comprado el pase de batalla Con el código Nox, Porque yo ya estaba flipando No tenemos skins nuevas, por lo visto Así que tampoco le vamos a dar mucho, mucho combo Tenemos la skin de Vix Que esta skin sí que vale la pena Así que chicos, apoya un creador, código aquí, que no se me ve ahora mismo. Oh, shit. Así. Código MrDeneox en la tienda de Fortnite. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis ahí el nivel 100 del pase de batalla. Nos vamos a poner, nos vamos a despedir con una de las nuevas skins que nos han dado. Y recordad, mis panas, que podéis participar utilizando el código MrDeneox en la tienda de Fortnite por 10 pases de batalla. Y, chicos, tenéis en la descripción varios links que os van a interesar. Nos vemos en directo en Twitch ahora mismo. Así que, chicos, ¡chao!